Hola, ¿qué tal? Hoy no estoy en ninguna obra, hoy estoy en el showroom de Living Ceramis, que me han traído aquí y bueno, pues normalmente no os enseñaré un showroom, pero es que este me está molando mogollón, es que con el tema de los azulejos me vuelvo loco os voy a enseñar un poquito esto porque creo que es, me han dejado aquí solo <ríe> voy a aprovechar para... yo creo que vale la pena esperad un momentito que lo voy a cambiar mirad, tiene una serie esta me mola mogollón todos los años contratan un diseñador y les hace un, un diseño y la verdad es que esta está muy cañera. Como si esta quieren imitar como si fuera de tela o algo así. No sé. A ver. Tiene una textura bastante chula. La historia está esta que tienen toda esta gama, pero cada una de las piezas la tienen en todos los formatos. Entonces no pagas por la pieza, sino que pagas porque cada... El precio es unitario para cada formato. La verdad es que eso está muy bien. Han unificado han unificado un montón de cosas y, y la verdad es que es una ventaja aquí todas las gamas, además otra cosa que me han contado que se han preocupado un montón en que todas las piezas eh, casen entre ellas, entonces no tienes por qué preocuparte de que si este negro pega con esta madera o lo que sea, ya está pensado para que todo para que todo cuadre para que todo encaje bueno os voy a enseñar el showroom porque es que a mí me ha encantado Mira, tiene las piezas de 90x90 90, en espiga, mirad qué espiga más chula. Mira qué espiga más chula. Además las espiga están. Las piezas son la forma de espiga, no se ve el corte por ningún lado. Y queda chulísimo. Con las piezas en forma. También las encimeras y todo. La verdad que está muy guay para tiendas de ropa. Bueno, allí mirad esta madera que queda para una ducha. Está chulísimo. mira Qué madera más guapa. Es que, es que es madera porcelánica. Da el pego total. Está muy conseguida. Además, mira lo que os decía. Pega con la madera con el negro. Y además, la bancadita, todo esto está hecho con la misma cerámica. Estas pilas, igual. Están hechas con la misma cerámica del fondo. Lo que pasa pues que la han cortado, como tienen piezas grandes, pues la han cortado a este formato y la han transformado en un, en un lavabo. Pero es que muy guay. A ver. Voy a enseñaros un poquito más. Mirad este baño este. es el, este es el que me ha molado a mí más que todo. Mira qué guapo. Tu, tu, tu, tu. La ducha al fondo con el cristalito. Muy guay. Las piezas son la misma pieza del suelo y, la, y luego sube por la pared. 60x180, creo que me ha dicho. Así una pieza. Mira qué pieza más tocha. Y cañera. Y la, y la encimera esta, pues con el mismo tipo de pieza que la del fondo. Como son piezas muy grandes, pues la han recortado. Y han formado la, la encimera. Muy chulo. Bueno, pues nada, no, tampoco os voy a aliar mucho más. Mirad, todos los tipos que tienen. Aquí unos mosaicos. Aquí también. Estos mosaicos me han gustado. estos es las espiga que os decía antes. Mirad, estas piezas una, una pieza entera. Se colocan en espiga en hexágonos o en cuadraditos pero en vez de cuadraditos normales pues son cuadraditos que están, están descuadrados entonces pues una vez puesto vale, eso que me han llamado por teléfono no he visto ninguna, ninguno colocado a ver si lo encuentro y os lo enseño cómo, cómo queda esta bueno pues dice mira, todos los formatos de piezas todos son iguales para todos los modelos mirad las maderas, las maderas es que están súper conseguidas es una pasada, da el pego total da el pego total muy muy chulo estas también, más mosaico la verdad es que tiene un montón de mosaicos estos un poquito más grandes y luego lo que me ha flipado son estos que son cementos son imitaciones de, de cemento pero es que fíjate a ver si lo consigo captar, es que se ve le han hecho hasta la. hasta la fisurita, el cemento y todo. Está muy guay. Me gusta mucho, me está molando. Luego aquí tienen otro tipo de madera también. Esta creo que es como si fuera serrada. Se ven las marcas como si fuera cerrada. Me gusta más la otra. La otra está más chula. Pero bueno, y nada, aquí para los.. para atraer clientes y tal. Está muy, muy conseguido. Ah bueno, y por cierto. Estas piezas, fijaros qué pieza de 120 por 2.40 no sé esto sí se podrá colocar en un sitio supongo que sí bueno os dejo voy a seguir con la visitilla que ya vienen a por mí ahora adiós